Gracias, Presidente. Señorías... Eh, la moción de, de la que tratamos tiene que ver con la línea férrea, férrea perdón, y también, por lo tanto, con, con Renfe. Según establecen los estatutos de, de Renfe, su actividad debe de guiarse principalmente por un criterio comercial, salvo en los casos en los que se declare la obligación de servicio público. Pues bien, con la absorción de esta vía estrecha, de esta línea férrea que va de León a, a Ferrol, desgraciadamente... El criterio para gestionarla es ese, el único criterio es un criterio comercial y de rentabilidad. Pues bien, esto tiene, como todos sabemos, consecuencias. No me voy a repetir porque ya se ha hablado aquí de abandono y de deterioro. Sí, quizás plantearlo desde una perspectiva más general. Yo apuntaría tres ideas fundamentales que guían la actividad del Gobierno en relación con los trenes de cercanías. Primera, la priorización siempre de las grandes infraestructuras. La visión del modelo de transportes y de movilidad que tiene el Partido Popular, pero también desgraciadamente el Partido Socialista, está marcada por una apuesta por las grandes infraestructuras. Esto se traduce en muchas ocasiones, como ya sabemos, en infraestructuras que no sirven para nada, que son un verdadero fracaso. Aeropuertos sin aviones, autopistas que se rescatan con el dinero de todos y de todas, que una vez que se sanean, y esta es la última idea del ministro de Fomento, las quiere volver a licitar. Sí, parece una broma, pero yo creo que va en serio. Bien, esa es la primera idea, infraestructuras, grandes infraestructuras que no sirven a los intereses de la ciudadanía. Segunda idea. Siempre hablamos de una mayor liberalización, de privatización, de mala gestión y de deterioro del servicio ferroviario. Detrás de este abandono paulatino de determinados servicios ferroviarios siempre hay un proceso de liberalización y de privatización. Así lo han dicho nuestros compañeros europeos en el Consejo de Transportes de la Unión Europea y nos ponen como ejemplo de lo que no se debe hacer. También los expertos de la Comisión Técnico-científica para el Estudio de Mejoras en el Sector Ferroviario lo dicen. Liberalización es igual a deterioro deterioro de la imagen del ferrocarril porque ahora en estos momentos muchos ciudadanos y ciudadanas han dejado de confiar, de confiar en nuestros ferrocarriles. ¿Por qué? Porque existe un abandono, un abandono del servicio ferroviario. Por lo tanto, los ciudadanos y ciudadanas no tienen la seguridad de poder llegar a su trabajo, de poder ir al médico o de poder asistir a un evento determinado. Por lo tanto, hablamos de mal gobierno. Hablamos de falta de responsabilidad y hablamos de ineficacia en la gestión. Tercera idea, la tercera idea, y para rematar, aquí también llegan los recortes, es decir, falta de inversión y falta de personal. No voy a aburrir a sus señorías con números, ya es muy tarde, pero tenemos menos maquinistas, tenemos menos interventores, menos trabajadores en los talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, caminamos directamente al abandono y al deterioro de una línea férrea que es fundamental para vertebrar y para cohesionar y para desarrollar esta zona. Bien, Resumiendo, hablaría de, de tres ideas que eh, concretan lo que acabo de, de comentar. Desinversión en el tren convencional y de cercanías y siempre Apoyo y favor a la alta velocidad y a las grandes infraestructuras. Proceso de privatización que conlleva siempre deterioro, falta de interés, eh, falta absoluta de compromiso con los trenes convencionales, con los trenes de cercanías. Y, como último, podemos poner el ejemplo de noticias que leemos continuamente en presa. Por ejemplo, FEBE cancela la mayor parte de los servicios por averías en los trenes. Viajeros y empleados coinciden, FEBE da un servicio lamentable. La falta de personal deja parados los trenes de FEBE. Pues bien, aquí tenemos una oportunidad para que todos y todas nosotras apoyemos una iniciativa, una moción que va en favor del de apoyo a una línea férrea, que es una línea que está demandada por la ciudadanía y que responde a los intereses de las personas que habitan en esa zona. Gracias. Gracias, señora Garrido.